Una opción interesante es instalar una versión portable del Jim en una memoria USB para ejecutar el programa desde cualquier eh, ordenador que tenga instalado Windows XP o superior. Aunque quizás no debería de hablarse de instalación puesto que no vamos a instalar nada en un ordenador. Sino lo que vamos a hacer es descomprimir, desempaquetar un archivo comprimido. Y eh, como no vamos a instalar nada en ningún disco duro nos va a permitir movernos con Jim de un ordenador a otro, sin necesidad de hacer instalaciones en todos los ordenadores que utilicemos. El proceso de eh, instalación descompresión es bastante sencillo. Tecleamos en, en Google Portable Apps, que es el sitio web en el que se encuentra la versión portable de bastantes programas. Hacemos clic en el enlace que nos aparece y para encontrar Aquí Jim, vamos a utilizar el cuadro de diálogo de búsqueda. Escribimos Jim y hacemos clic en la tecla Intro. Nos va a aparecer varios enlaces. La versión portable del programa, en este caso es esta, Jim Portable. Hacemos clic sobre este enlace y en la ventana siguiente, en el botón Download Now. Nos indica que en 3-4 segundos se va a proceder a la descarga y en este cuadro de diálogo elegimos guardar archivo para especificar el lugar del disco duro en el que vamos a descargar el ejecutable. Elegimos el escritorio y hacemos clic en el botón guardar. Para cortar este vídeo, nosotros hemos procedido a descargarlo previamente en el escritorio. Una vez que lo hagamos, minimizamos el navegador. Una vez tenemos el ejecutable en el escritorio, para proceder a su instalación, hacemos doble clic sobre él. Botón ejecutar en el siguiente cuadro de diálogo. Elegimos el idioma, en este caso dejamos español, botón OK. Hacemos clic en el botón siguiente. De nuevo botón siguiente. Nos va a proponer como carpeta de instalación donde estamos, en este caso es el escritorio. Hacemos clic en instalar. Y comienza la instalación, o mejor dicho, el desempaquetado del programa en la carpeta JIM portable en el escritorio. Cuando termina la instalación hacemos clic en el botón terminar y para comprobar que efectivamente funciona abrimos la carpeta Jim Portable y hacemos clic en el ejecutable Jim Portable. Bien, ya tenemos el programa funcionando. Lo vamos a cerrar. Y para llevarlo de un sitio a otro, para ejecutarlo en cualquier ordenador, procedemos a copiar la carpeta en una memoria USB. Pinchamos la memoria USB. Vamos a cerrar este, esta ventana del explorador y en la memoria USB abrimos la carpeta para ver archivos, la memoria USB está vacía y procedemos a copiar los eh, archivos de la carpeta GIM portable a la memoria USB. Cuando estén copiados los archivos a la memoria USB, la extraemos con seguridad el dispositivo y podemos utilizar GIMP portable en cualquier equipo desde la memoria USB sin necesidad de instalación.